Bueno, pues en primer lugar, gracias al, al CIO eh, y a José María por, por, haber, por haberme invitado. Eh, hablábamos antes que, efectivamente, yo conocí a José María pues, hace ya unos cuantos años en el ámbito de la investigación. Eh, tenemos intereses comunes de investigación. Nunca hemos trabajado juntos, lo cual no quiere decir que, que nunca lo haremos, pero, desde luego, todavía hemos tenido ocasión. Y Lo que pasa es que el marco en el que yo le conocí era en Florida. Queda un poquito lejos de aquí, ¿no? Nos conocíamos por papers, pero no por, por marco de trabajo, ¿no? Y entonces, bueno, pues desde ahí empezamos, seguimos teniendo intereses comunes y sin yo saber en qué estaba trabajando directamente él, que es ahora últimamente en causalidad, pues yo llevo cierto tiempo también dándole vueltas a estas historias de la causalidad y cómo tratarla de una forma hasta cierto punto sistemática y hasta cierto punto con el récord eh, que se merece desde el punto de vista científico. Entonces, bueno, pues hoy os voy a hablar de una, no os voy a contar un paper, que a lo mejor si habéis tenido ocasión de estar otro tipo de seminarios, os voy a contar parte de un paper o parte de varios, pero lo que quiero es que entre todos, aunque yo soy el que lógicamente va a hablar, pues todos en vuestra cabeza estemos pensando de alguna manera en esto de la causalidad, qué importancia tiene, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, bueno, pues para eso lo primero que, que a mí me surgió eh, es pensar, bueno, la, la causalidad... Eh, es algo importante en, en economía, en economía eh, entendida, eh, entendida desde el punto de vista científico, pero también desde el punto de vista práctico. ¿no? Eh, es evidente que la economía eh, nos rodea constantemente, la toma de decisiones económicas nos rodea, pero para tomar decisiones económicas, a priori yo diría, ¿la causalidad dónde está? ¿No? Entonces, bueno, pues eso me, me sugiere... Que, que a lo mejor alguien puede pensar, bueno, es que la causalidad no es un tema realmente interesante o no es un tema central o no es un tema útil eh, dentro del, del ámbito económico, dentro del ámbito empresarial. ¿no? Entonces, cada uno de vosotros puede decirse, ¿es, ¿es útil o no es útil la causalidad? Porque si habéis estudiado... Si venís de estadística o una trayectoria en, en esta, ¿cómo se llama aquí el grado? estadística y, y empresariales o estadística empresarial, ¿alguno de vosotros ha visto en el temario un capítulo que diga causalidad? No, no es fácil encontrarlo. Eso a lo mejor quiere decir que efectivamente eh, no es importante. Lo cual es un poco a priori contradictorio, ¿no? A mí me parece contradictorio porque ¿Acaso nosotros no creemos que toda la ciencia, y es las universidades y los centros de investigación donde se hace ciencia, ¿no? supuestamente, o al menos intentamos hacerla, no es acaso que toda la, todo lo que es el conocimiento científico se centra en torno al concepto de causalidad? Eh, Aristóteles decía que, que la ciencia era el conocimiento por las causas. Y la idea de, de ciencia no ha variado mucho desde ese entonces. Bueno, ha habido muchas, muchos filósofos que piensan sobre la ciencia, este no es nuestro ámbito, pero la causalidad sí. ¿no? Entonces, yo creo que en lo que es la ciencia, en, en, en lo que es incluso la aplicación de la ciencia, es necesario uh, utilizar estas categorías de causalidad, porque necesitas conocer para poder desenvolverte, porque conoces te puedes mover, porque conoces puedes tomar decisiones, porque conoces puedes implementar técnicas y porque conoces puedes hacer análisis y hacer una cosa que es impropia del ser humano y que no hacen otras entidades físicas que podemos utilizar como las nubes y tal, eh, que es prever. Fijaos desde el punto de vista científico, ¿no? Climatología, los que estudian eh, la evolución de las nubes hacia dónde van a ir las nubes, pues las nubes, eh, bueno, eh, esto está muy trabajado. De hecho, tenemos partes meteorológicos bastante precisos. Donde precisión depende un poquito del tiempo. Si os dais cuenta, en las carreras de Fórmula 1 la precisión es escasa. Porque dicen, vamos va a llover dentro de 20 minutos. Pero no lo dice la televisión mucho tiempo, ¿no? Pero ahí se equivocan mucho. No se equivocan en lo que va a pasar eh, más o menos en una zona grande, pero en un circuito determinado y a una hora determinada empezar a predecir ahí bien es complicado, lo cual no quiere decir que no se pueda hacer, pero ese tipo de predicción en, muchas, en muchos casos, y de esto hablaremos más adelante, se basa en predicción a través de sabiendo las causas que determinan el movimiento de y las diferencias de presiones que hay en la atmósfera y por lo tanto que pueden generar desencadenar en lluvia. Pero hay un, un, un factor muy interesante y es el que quiero destacar a este respecto y es que justamente las nubes no piensan entonces tú puedes eh, describir muy bien lo que le va a pasar a, a una masa como puede ser un conjunto de nubes puedes describir muy bien incluso llegar a predecir muy bien qué es lo que le va a ocurrir a, a ese conjunto de nubes y cuándo va a descargar agua o nieve ¿no? pero es que la, la nube no se anticipa si la nube es una montaña como esté determinado que se va a ir a la montaña por las condiciones, se va a la montaña, y si cambia su rumbo de, de atracción hacia algo que no sea una montaña, tiene que ser por una fuerza externa que le está haciendo, pero no porque la nube quiera anticiparse. En economía, nuestros objetos de estudio, y en administración diciendo empresas, nuestros objetos de estudio son personas o instituciones, incluso, o empresas, ...que sí que se quieren anticipar a lo que va a suceder. Y si se quieren anticipar, tienen que prever. La nube no prevé. Por eso es muy difícil hacer predicciones y estudios muchas veces de causalidad... ...sobre elementos, outputs que obtiene o que salen resultado... ...de las acciones de empresas, agentes o individuos. No se adaptan. Los virus, sí, pero son menos inteligentes que las personas. Entonces, en los virus, haciendo biología, esto sí que también cuadra, porque el virus se ve amenazado y entonces, por otro tipo de aprendizaje, se adapta a situaciones en las que se va a chocar contra la montaña y entonces hace así. Bien, esto, claro, eso quiere decir que a lo mejor, eh, igual que en la ciencia en general, sí que podemos eh, pensar la causalidad de eh, qué es lo que causa, que llueva ahora o no llueva, eh, en economía, pues ya de entrada nos puede parecer un poco difuso y por eso a veces no, no vemos... O no nos atrevemos a poner el negro sobre el blanco cuáles son las, la, el esquema de causas que hay. Entonces hay que centrarlo un poco, ¿no? Entonces, eh, digo, bueno, pues si la causalidad es importante, voy a ver qué es eh, lo que se ha publicado en los, refer en, los en los journals más relevantes. ¿no? Vamos a ver cuántas veces aparece en los últimos años la palabra, eh, la voz causalidad, o cosas parecidas con un a priori, y mi a priori es, si aparece mucho, es que interesa mucho, ¿vale? Y, porque si no, no aparecería, ¿no? Entonces lo que nos encontramos es esto, en, en concreto, aquí tenemos el porcentaje de papers que han sido publicados en G-Store, que mencionan términos relacionados con causalidad desde el 30 hasta el 2001, el 2001 estaría un poquito más para acá. Esto es una, una tendencia que, que, que se estima, como bien sabéis, no paramétricamente, no paramétricamente, se puede hacer muy bien, pero fijaos qué es lo que está ocurriendo. Aquí hubo como un debacle, debacle pero después esto, y esto continúa hasta el presente, sigue habiendo cada vez, ahí tenemos el 70%, eh, cada vez aparece más y sigue apareciendo más, y eso me hace pensar... Por eso lo llamo motivación empírica. En muchos papers, cuando os encontráis las en este paper, dicen motivación del paper. Bueno, motivación del paper es empírica. Aquí, empíricamente, sabemos que de lo que vamos a hablar es relevante. Es importante. Por cierto, José María, ¿cuánto tiempo es la charla? Una hora. Una hora, vale. Para eso eh, estábamos. En economía, en concreto, eh, sabéis que los, los Special Issues es un journal de cierta relevancia. Dice, bueno, pues voy a... quiero... O, un, o una editorial, dice, quiero coleccionar gente que me hable de, eh, de causalidad en un marco. ¿no? Pues, por ejemplo, un journal bastante conocido, que se llama el Journal of Econometrics, tiene dos issues, uno en el 88 y otro en el 2004, donde hablan sobre esto. Y están haciendo otro nuevo, que, es, eh, que será para el 19. Eso quiere decir que la profesión sigue estando eh, preocupada por este, tipo de, por este tipo de cuestiones, y como ha habido avances, pues los van actualizando. Eh, sorprendentemente, eh, estas dos personas de aquí, este está en Madrid, estas dos personas de aquí, eh, hicieron un barrido de una cosa que voy a mencionar bastante, que va a ser los contrastes, los contrastes de causalidad, que, van a, que vamos a hablar un poco de ellos, que son de tipo Granger, ¿no? Luego explicaré un poco lo que es. Pero, fijaos que hasta una parte importante de la profesión, en 2010, sacan una colección de papers, todos basados sobre estos, todo basado sobre los test de Granger. Entonces, parece como que este Granger, que fue un premio Nobel de Economía, que ha fallecido no hace mucho, eh, parece que este Granger, pues de no solo hizo un test, sino que hizo una batería de test, casi podemos decir que tenía una metodología para generar test sobre causalidad, no él, sino todos los demás que, que le siguieron. ¿no? Entonces, bueno, pues vemos que, que entre todas las cosas que, que hay de, de causalidad, Granger va a, a formar, a conformar un, un ente singular especial y trataré de explicar por qué, porque muchas veces esto no está claro. ¿Vale? Es decir. De todos estos papers que veis aquí, en muchos, en muchos de ellos se cita este nombre. Si buscas la palabra condicionado a que ha aparecido causalidad, cuando aparece Granger, muchas veces. Aunque también le dieron el premio Nobel por esto y por otra cosa, por dos cosas se lo dieron. Esta fue una de ellas. La Lógicamente, la profesión científica y las, el, el rango de, de preguntas científicas Uh, que se pueden responder, desde el punto de vista de la causalidad, no tienen por qué estar siempre sujetas uh, a unos métodos para entender la causalidad, ¿no? O sea, si la causalidad es tan... para contrastar la causalidad. Si la causalidad es así de importante, como parece que es, por esta evidencia uh, empírica, yo diría, bueno, pues es que sería interesante poder medirla, ¿no? ¿Puedo medir la causalidad? Pues es una pregunta como muy grande, no sé si puedo medirla. Entonces, ¿en qué contexto yo podría medir la causalidad? En economía, pues se ha utilizado mucho, eh, si veis estos dos issues, estos dos vais a ver que mucho de lo que hay se basa en contrastes, de Granger. Pero sorprendentemente, Granger, donde más citado es, no es en el arco de journals de economics, o afines, es más citado en los journals de science, separada de, de social science, tiene muchas más citas en science que en social science. Y esto me dejó sorprendido, porque digo, caramba, este hombre se inventa un concepto del que os hablaré a continuación y resulta que donde más impacto tiene, suficiente impacto tiene economía, porque en parte le dan el premio Nobel por esto, eh, fijaos qué impacto tiene que resulta, que efectivamente, es en otras ramas para las que el cual él no estaba centrado en las mismas, eh, resulta que utilizan muchísimo sus tests, su aproximación, y se han generado variedades y variedades de su tipo de test, ¿no? Entonces que resulta que otros, otros dominios científicos también eh, apuestan por la causalidad tipo Granger. Claro, y es que esto debe ser que la causalidad es importante para todas las ciencias. ¿no? El saber por qué, eh, cómo evoluciona un virus, el, cuando decimos preguntas de por qué, qué, qué, qué, hacia dónde va, tenemos que conocer un poco las causas que hacen que el virus haga esto. ¿no? Eh, si hay una transformación de un gen, nos gusta saber por qué hay más probabilidades de que se transforme un gen gen y nos gusta saber que esas probabilidades están calculadas teniendo en cuenta el razonamiento científico. ¿no? Si, si sabemos que hay una asociación entre consumo de tabaco y desarrollo de cáncer, nos gustaría saber cuáles son los elementos, los mecanismos por los que esto sucede, más allá de saber que existe una clara evidencia que pone esto encima de la mesa. Luego, en el fondo, lo que nos gusta conocer, lo que nos sentimos cómodos es conociendo las causas. Y para conocer las causas, alguien me puede decir: Oye, esto parece que es una causa. Y yo, yo me gustaría decirle: Bueno, si parece que es. Hola. Si parece que es una causa, entonces tú tienes un mecanismo causal, una teoría de la biología o del análisis económico que te dice: Si haces esto, entonces ocurre esto. A este efecto, esta consecuencia. Esa es la relación causal. Si yo tengo esto encima de la mesa, me gustaría dar un paso más y decir. ¿Por qué no lo medimos? ¿Por qué no nos aseguramos? No solo tenemos la conexión teórica, sino vamos a dar el paso a ver si, por el proceso de refutación de la ciencia de Popper, somos capaces de refutar o no una, un a priori teórico. Y entonces, yendo ya al mundo más de, de la pregunta, ¿no? yendo al mundo de la... De la de, las medidas, no esas cosas he dicho de, de biología y demás, sino de cuestiones económicas, de variables empresariales, uh, se utilizan muchas veces modelos econométricos. ¿Vale? Entonces, si habéis estudiado esta carrera que estáis estudiando, en alguna fase, pues algo de modelos econométricos seguramente sí que habéis visto. Y, y yo lo que os voy a contar, no os voy a repetir lo que habéis visto. Lo que, yo lo que quiero contar son los modelos de, eh, econométricos, hablar, reflexionar con vosotros de los modelos econométricos desde el punto de vista de la causalidad. ¿Vale? A ver hasta dónde se puede llegar. Entonces, para eso hay que tener en cuenta varias cosas. La primera, el tipo de datos, el tipo de datos que, que se enfrenta eh, alguien que está haciendo, eh, intentando medir Cualquier tipo de asociación económico-empresarial, incluso social, no hace falta que sea necesariamente económico, es que la naturaleza de sus datos es no experimental. Y esto es muy importante. Porque tú tienes datos no experimentales, tú tienes datos que observas. Datos sobre los que tú no tienes, un, no controlas los factor, todos los factores, ni siquiera una buena proporción de ellos, que generan los datos que estás observando. Luego estás dentro del mundo no experimental, no puedes conducir experimentos, porque si yo pudiera conducir experimentos, entonces podríamos hacer otra cosa. Podemos medir, por ejemplo, cuál es la gravedad, ¿no? se podría aproximar la gravedad simplemente eh, con un péndulo sabemos una ley que nos lo relaciona, con el péndulo haríamos observaciones en condiciones ideales controlando la longitud de la cuerda y el peso y entonces podríamos saber exactamente, podríamos hacer muchísimas estimaciones y llegar a que va a ser el 9, casi 8 metros por segundo cada segundo. Esto lo podríamos hacer y no necesitaríamos otra cosa distinta, simplemente hacer muchas observaciones en un, en un mundo ideal donde controlamos todos los factores y yo te puedo decir cuál es la gravedad en la Tierra. La luna es otra, ¿no? Pero ahí no podemos hacer. O no es tan fácil. Es que aquí no, en, en economía, cuando trabajamos con agentes económicos, como os he dicho, que toman decisiones, que se anticipan a lo que va a pasar. Llueve, me llevo paraguas, ¿no? O me pongo un abrigo con capucha. Cambia un poco. Y esto, esto es eh, donde se aplica, se aplica entre otros sitios, la estadística mucho es en el ámbito de las decisiones económico-empresariales. Por eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces. De manera muy sencilla, nuestro punto de inicio es cuál es la variable sobre la que intentamos decir algo. Eso es <coughs> generalmente llamamos variable y. Y luego nosotros formamos un modelo que os enseñan a hacer, y podemos discutir lo que queramos sobre él, con, donde hay una serie de variables que también observamos, que son las que pretendemos eh, relacionar con la variable de interés. Y entonces, bueno. Un par, de, un par de ejemplos. ¿no? Primero, imaginaos que I es el salario por hora de un trabajador de aquí, de, de la comunidad valenciana. ¿no? Pues, pues esto está registrado, el salario por hora de los trabajadores, yo me cojo un individuo y si le tengo censado y le tengo totalmente controlado, puedo saber cuál es su salario. Pero además de saber cuál es su salario, puedo saber para ese individuo, para, es, para esta señorita de aquí, puedo saber perfectamente otra serie de variables. Por ejemplo, Puedo saber cuál es el nivel de educación que ha alcanzado esa persona. ¿no? Que tienes estudios primarios, secundarios, primera parte de la universidad, segunda parte, formación profesional, etcétera, etcétera. También puedo saber este, esta trabajadora de aquí, la misma, ¿eh? la, una de, la, de las observaciones que van desde 1 hasta n, una de las observaciones, también puedo saber de esa persona, puedo saber los años que lleva en la posición que actualmente está desempeñando dentro de la empresa y también puedo saber los años que lleva dentro del de mercado laboral, dentro de ese sector incluso. Y luego hay muchas series más, hay muchos más factores, todos esos son los K factores. Entonces, el modelo que es lo que nos hace relacionar el salario con las x. Estas es de aquí. Las relacionamos. Pero esa relación es una relación. No quiere decir exactamente que, que eh, detrás hay una causa. Está relacionado. Sabemos desde el principio que, no, que las correlaciones no implican relaciones causales. Entonces nosotros relacionamos. Relacionamos el salario con una serie de cosas que yo creo que seguro que a vosotros aquí se os ocurriría poner más variables. Los puntos suspensivos, es decir, el número de variables observables que con las que yo puedo explicar, seguro que nos, se nos ocurren más. ¿No? Por ejemplo, si es hombre o mujer, sería una variable. Y podemos poner si es una persona con determinadas características, qué habilidades innatas tiene, eh, cuál es su coeficiente intelectual, en fin, muchas cosas podríamos poner aquí y nos ayudarían a explicar el salario de las personas. Estos modelos entonces los podemos arbitrar de dos formas. La forma muy de, una forma extraordinariamente determinista para explicar a ver si de ahí podemos sacar causas o no y entonces tendríamos un modelo donde bueno aquí tenemos una función que ya tendríamos que pensar cuál es, que va a depender de esta colección de variables que es la colección de variables esas que, que hemos acordado poner, que son las que están en la diapositiva previa, pero lo importante de esta aproximación determinista es que dos trabajadores que tengan las mismas características, es decir, eh, los mismos años de experiencia, el mismo nivel formativo, la misma experiencia en el ámbito laboral, necesariamente tendrían que tener el mismo salario. Porque no hay un elemento... Estocástico aquí, si no es todo, queda predeterminado. Esto no es realista, ¿no? con las variables económicas esto no funciona. No funciona y no puede funcionar. Entonces, tenemos que añadirle eh, una medida de nuestro desconocimiento, ¿no? como decía algún sabio. Y esa medida de nuestro desconocimiento empieza por decir que bien, que puede depender el salario de una persona, puede depender primero de que se me ocurra cuál es la función, una función que generalmente es real, porque no cabe aquí otra en ese sentido. De, puede depender de este conjunto, de este vector de x que teníamos aquí eh, predefinido, que en el ejemplo de salario está claro cuál es, pero es que además depende de un conjunto de variables aleatorias que no observamos. Depende de otras cosas, ¿verdad? O sea, el salario de una persona se explica por lo que hemos dicho y por otras cosas. Y yo creo que todos estaríamos de acuerdo en que hay otras cosas que también afectan al salario de una persona y no están en esa lista de k variables que yo he puesto ahí, claro, esto ya significa que nuestra aproximación tiene que incorporar de alguna manera este, este desconocimiento, ¿no? entonces ahora sí que es cierto que dos trabajadores eh, con, las mismas, con las mismas características, dado el modelo, pues necesariamente no tienen por qué tener salarios iguales, pueden ser distintos, y eso nos encaja con lo que generalmente vemos. Lo que a nosotros nos interesa, no obstante, es bueno tener un buen conocimiento, una buena precisión de cuál es el impacto que tienen estas variables de aquí, que están en x, sobre esta. Es decir, yo puedo hacerme muchas preguntas, una vez que tengo este marco, me puedo hacer muchas preguntas sabiendo que no voy a obtener una respuesta técnicamente, de, íntegramente determinista. No, no en vano, lo que nosotros eh, habitualmente nos, nos presentamos es que modelizamos de esta forma. Tenemos un modelo, eh, podemos tener un modelo experimental, que su denotación la he puesto así. Y quiero hacer énfasis en lo siguiente. Aquí tenemos nuestra variable objetivo para cada uno de los individuos de, de nuestra potencial muestra. Aquí tenemos una función que en el mejor de los casos podemos aproximar de manera lineal. Y aquí tenemos una colección de variables, pero fijaos, lo importante en esta diapositiva, en esta parte de la diapositiva, no es el nombre de las letras, es lo que pone abajo. Aquí, cuando eh, tenemos un modelo experimental, como el que os decía que podíamos medir la gravedad, aquí lo que tengo es un output de algo, ¿vale? Es un resultado de algo, y ese output yo lo considero, si es un output es que hay una serie de inputs que yo meto aquí, los perturbo... Aquí es un modelo estocástico, por lo tanto, porque entra la perturbación de forma aditiva. Los perturbo con, con elementos propios de cada uno de estos individuos, que están aquí y no están aquí, ¿vale? en esta parte, en la parte de la perturbación, y observo esto. Claro, esto lo que nos está diciendo es que, imaginaos que eso es una fa estoy haciendo galletas, ¿no? entonces estos son galletas. Y aquí son los, las cosas que pongo en las galletas. ¿no? Pues, Por ejemplo, tengo que poner harina, levadura... Tengo que poner eh, sal, posiblemente azúcar, y luego esto lo tengo que calentar y eso está la G, etcétera, etcétera. Vale, pues todo, todo esto hago. Y después, ¿qué ocurre? Pues que no sale una galleta igual. Todas son muy parecidas, ¿verdad? Pero ninguna es igual. Intrínsecamente ninguna es igual. Si las miramos con lupa, todas son intrínsecamente distintas. Se parecen un montón, pero son distintas. Esa distinción viene por esto. Por esto de aquí. Hay muchos elementos que perturban en qué zona del horno estaba, cómo de caliente estaba la máquina, etcétera, etcétera. La máquina, me refiero a la que, la que hace la, la, la masa, eh, si le he puesto más tiempo o menos tiempo. Este es el input, siempre se mete lo mismo, pero aquí hay, una serie de, aquí hay una serie de elementos que hacen que el output sea ligeramente distinto. Claro, pero aquí esto yo lo entiendo como un modelo donde la causa está muy clara. Si yo aumento la levadura, si yo aumento el tiempo de cocción, si yo aumento el azúcar o aumento la sal, entonces sé que... A ese efecto se va a producir una causa aquí, que voy a poder ver, pero es que esto lo tengo controlado. Esto es un mundo experimental. ¿Vosotros creéis que en economía o en ADE, es decir, las, en las empresas, tenemos algo relacionado con esto? No. En el mejor de los casos ahora se están empezando a hacer experimentos, pero en economía es muy difícil. Imaginaos que nosotros decimos, venga, yo quiero saber una cosa. Eh, además se hizo. Pero de otra forma, ahora os contaré cómo. Yo quiero saber cuál es el impacto de la exposición de los bebés a la luz natural para el desarrollo de su capacidad cognitiva y luego el impacto que tiene sobre su percepción de salario. ¿Y entonces qué se hizo? Pues se tenían las. Eh, eh, se sabían dónde estaban colocadas las ventanas de unas salas y se registraba dónde estaban los bebés. Qué bebés estaban cerca de la luz y qué bebés estaban en la parte más oscura de la luz donde no había luz, perdón entonces, lo que hicieron fue coger esos bebés y seguirlos durante 40 años es un poco eh, se puede hacer, ¿no? y entonces con esto puedes llegar a hacer cosas causales pues, te puedes atrever a decir los que estaban en la luz pero es difícil hacerlo la forma de hacerlo experimental sería, venga eh, del 1 de enero al 1 de febrero, todos los niños que nazcan aquí, estos les vamos a dejar sin luz y y así, dentro de 40 años, veremos cuál es el efecto de la luz que tiene sobre su capacidad. Es una barbaridad, ¿no? Por eso, en economía, es difícil hacer experimentos. Porque tiene un coste moral, social... O vamos a jugar a subir los tipos de interés a un país. Venga, cogemos a Francia o a cuál cogemos. Y así, realmente, podemos saber cuál es el efecto de una subida de tipo de interés. Entonces, esto hay que resolverlo. Porque si lo que tú quieres es a contestar a preguntas de qué pasa si yo empujo aquí, ¿qué le pasa a esta mesa? Que eso es causa-efecto, entonces tengo que poder hacer experimentación, pero es que resulta que en economía no podemos. Y entonces, nosotros lo que tenemos es un modelo así. En vez de tener un modelo experimental, tenemos un modelo así. Donde esto de aquí, aunque se parezca mucho, y nos puede llevar a confundir las letras, porque se parecen mucho, esto no es lo que parece. Esto realmente lo que es, es uh, aquí es observado. Tú tienes que explicar lo que observas. Y después de lo que observas, tú lo que serás capaz es de explicar algo. Esta parte que explicas está aquí. Esto es lo que eres capaz de explicar. Yo tengo una serie de observaciones. He sido capaz de explicar esto con esas observaciones. Da ahí a que haya causa hay un paso no trivial. Y luego, esto no es un error. Es un error, pero no es una perturbación. Es un error en el sentido de que es todo lo que no soy capaz de explicar. Y esto hay que tenerlo en cuenta porque ahí tengo una lista de variables que no soy, capaz de, no soy capaz de explicar y pueden generarme problemas con estas de aquí. Esto es un modelo que yo llamo empírico, bueno, yo, la gente llama modelo empírico, aunque si vosotros os quedáis solo en las letras, como os decía, lo que veis que son iguales, ¿no? Se parecen muchísimo, solo ha cambiado la G. Pero conceptualmente es muy distinto. Aquí es lo que soy capaz de explicar de la variación de esta con esto. Y aquí es toda la lista de cosas que yo no sé explicar. Que puede cambiar si meto más variables, pero, pero no los explico. Entonces, este modelo no necesariamente es causal. Y esto es con lo que tenemos que trabajar. ¿Hasta qué punto? ¿Hasta qué punto puedo, puedo desde aquí, llegar a hacer una interpretación causal? Esta es una pregunta que, que hay en el aire. Una diapositiva muy rápida aunque tiene mucha letrita, pero es muy rápida, que yo me puedo preguntar típicas preguntas que se pueden hacer desde la, desde la econometría eh, y donde detrás hay una relación causal y no queda aparente. ¿Cuál es el efecto de una determinada acción o decisión o política económica sobre una determinada variable? ¿No? Yo quiero saber si pasa esto qué ocurre. Por ejemplo, ¿cuál es el efecto de un nivel más de formación en el salario de la persona? Esto es una pregunta interesante, lo tiene que conocer eh, la gente, saber responder a esto pues estaría bien, porque si te dicen que por el hecho de que hagas el máster eh, no vas a encontrar una ventaja esperada en la, en la configuración de tu salario, si te dicen esto y te lo crees y además hay evidencia que lo dice, igual te replanteas hacer un máster o no. En este caso sabemos que es justamente lo contrario, está controlado, está bastante bien medido que el efecto de un máster en el salario es positivo y, es, y lo que nos entendemos incluso es decir, pero ¿cuánto? ¿cuánto de positivo? No solo quiero saber si es positivo, quiero medir cuánto, porque si resulta que es positivo, pero el máster me cuesta muchísimo más de el efecto que tiene positivo, estoy haciendo un mal negocio ¿vale? Entonces, bueno, eh, esta es una pregunta interesante, o por ejemplo, eh, ¿qué ocurre? cuál es el efecto, si se produce una variación en los impuestos sobre el tabaco, cuál es el efecto sobre el, sobre el número de, de consumidores de tabaco, ¿no? de, de fumadores. Esto vuelve a ser una pregunta interesante y detrás hay una causa. Detrás tenemos, estamos pensando en la causa, cómo, cómo se relaciona una cosa con la otra, incluso si tiene un efecto causal. ¿no? Entonces, yo entiendo la causa, y mucha gente entiende la cosa como una cosa sencilla. Uh, sobre causas se ha escrito mucho, los filósofos nos han escrito eh, una barbaridad de cosas, de cómo se entiende el concepto de causalidad en la ciencia, la, eh, los estadísticos también, en estadística hay muchas cosas escritas sobre causas, pero muchas, muchas más de las que yo me podía imaginar cuando me puse a trabajar sobre eso, casi tanto como filósofos, pero las aproximaciones son distintas, entonces, para entender para mí lo que es una causa, eh, o, o, o al menos como lo tengo interiorizado yo, eh, bueno, pues decimos que una opción causa un determinado efecto si ese efecto es el resultado directo o es una consecuencia de la acción. Porque puede ser indirecto, esto no me vale tanto, tiene que ser directo. ¿Vale? Tiene que ser directo. Yo podría hacer un experimento ideal, que en economía os digo que no lo, que no lo podríamos hacer, y poner a hacer como para controlar los medicamentos, tener un conjunto de casos y de controles. Pero, claro, cómo elegir estos casos y controles es, de, es difícil, ¿no? Entonces, a veces, lo que se hace es buscar situaciones en las que pareciera como que los sujetos, que, que los sujetos que son personitas, personas o instituciones o países o comunidades autónomas, las personas que están sujetas a un tratamiento determinado, que ese tratamiento puede ser una política, una acción, una política de empleo, una política de inserción. Cualquier treatment no es uh, un tratamiento de una pastilla. Esto es en el ámbito sanitario. No, no. La, aquí, ese treatment tiene que ser algo, hacer una acción sobre una persona y llevar a cabo una política sobre la misma. Si, más o menos, estuvieran aleatoriamente asignadas, entonces, entonces ese modelo que habéis visto antes, no experimental, habría circunstancias en las que se podría tra transformar en causal y nos podría servir para hacer esa causa, para explicar la causa y medirla. Y el punto fundamental para que ocurra esto es que este proceso de aleatorización realmente haga que el resultado que se ejecute sobre el individuo no dependa de otros factores que son característicos del individuo, sino que es como si hubiera aislado y solo me quedara con los efectos del tratamiento, para eso no puedo seleccionar mal la muestra, tiene que, tiene que pasar como si fuera aleatoriamente, aleatoriamente algo que ocurra aleatoriamente, esto es una línea de trabajo que existe en, en econometría, que es muy interesante para aquellos que queráis trabajar sobre esto, que es eh, aproximar los modelos a una realidad experimental, hasta qué punto se puede hacer, eso se llaman experimentos naturales o cuasi-experimentos. A lo mejor si habéis estudiado estas cosas en la, en la titulación os suenan, pero los cuasi-experimentos están son cosas muy bien pensadas, lo que pasa es que tienes que tener suerte de encontrarte un cuasi-experimento natural, un cuasi-experimento o un experimento natural. Por ejemplo, un cambio muy fuerte de repente en una ley, te puede en una ley, o, o en lo que sea, o incluso en algo que haya parecido, sucedido físicamente, puede hacer que te permite ver dos realidades muy parecidas. Y si has, esas dos realidades muy parecidas, unos pueden ser tratados como casos y otros como controles. Porque el, el, la política que se ha implementado o el hecho singular que se ha dado te permite diferenciarlos de forma natural. Sin tú, lo importante, se pone la palabra natural porque lo importante es que tú no lo has diseñado. La naturaleza ha ocurrido eso o políticamente un sujeto le ha ocurrido esto. Sujeto o un grupo de sujetos. Vale, entonces esto se trata. Pero claro, todas estas preguntas de aquí uh, realmente tienen detrás un análisis causal que no lo vemos. Bien, lo siguiente que os quiero relacionar es la causalidad y uh, la capacidad de hacer previsiones. Vale, proyecciones, previsiones, predicciones, lo que queramos. Y entonces, en economía, te encuentras una cosa así, y es que para, para hacer buenas predicciones, no necesariamente necesitas un buen modelo causal. Y esto es una cosa que al sector empresarial, no, no, no a las empresas en sí, sino a, a las empresas que ya están insertadas, ¿no? eh, cuando yo he tenido ocasión de trabajar para ellas, pues, por ejemplo, eh, para Telefónica he hecho modelos para ellos. Modelos que no vienen ahora al caso, pero son modelos. Entonces, cuando yo me sentaba con ellos, me decían, pero es que lo que, para hacer la predicción de cuántas, de, qué, de un suceso que ellos querían programar, resulta que ellos estaban empecinados en que hiciera un modelo causal. Ellos querían saber, bueno, lo que determina que una antena se colapse más que otra y tenga que dar paso esa antena a otras y, por lo tanto, ellos poder abrir las vías de comunicación para que no se sature los días de fútbol una zona determinada, porque los días de fútbol, como se concentra mucha gente en un solo sitio, las antenas de allí tienen que dar mucho servicio. Esas antenas lo pueden hacer siempre y cuando contacta, habrá más banda con el satélite contratado y eso genera paz, eso es, cuesta dinero. Bueno, Total, que ellos querían un modelo causal. Y yo les decía, no, si lo que queremos saber es cuánto va a ser la demanda que va a haber de este tipo de conexión de datos, eh, los días de fútbol... Yo no puedo explicar los días de fútbol por el comportamiento de los agentes. Yo lo mejor que puedo hacer es coger y explicar la diferencia entre lo que ocurre en los días de fútbol y los no días de fútbol. Y entonces hacía un modelo, les presentaba un modelo que no tenía ningún argumento causal. Simplemente era un análisis de series temporales básico. Claro, ¿eso qué ocurre? Que a una persona, que, que estos casi todos eran ingenieros de telecomunicaciones, a esos ingenieros de telecomunicaciones, también había físicos y, y a algún ingeniero eh, naval, sorprendentemente, eh, ¿qué es lo que les llama la atención? Dicen, no, no, pero si nosotros sabemos cómo funcionan las redes de nuestras comunicaciones, sabemos perfectamente por qué se satura todo esto, lo que no sabemos es decir cuánto se va a saturar. Digo, bueno, es que tú sabes una cosa que te crees que sabes, tú sabes por qué funciona esto y esto está muy bien. Esto, es por, por ejemplo, yo digo... Eh, es como si me explican, por qué, eh, ¿por qué abro la puerta? Una explicación causal es porque tengo piernas y ando. Y una explicación económica es porque quiero salir. Un modelo finalista es porque quiero salir. Hay una intención, preveo que quiero salir. ¿No? Son dos tipos de causas. Porque tienes piernas puedes hacerlo, correcto. Pero porque quiero salir, también explica. Entonces, para explicar estos modelos con esta gente, primero tuve que convencerles de que no íbamos a hacer un modelo causal. Que lo que íbamos a hacer era un análisis de series temporales, porque entonces te iba a decir con muchísima más precisión que nos inventamos el modelo causal. Si tuviéramos toda la lista de causas de todas las personas que se día van al fútbol, igual lo haríamos mejor. Pero esto no es manejable, ni con Big Data. No es manejable, porque al final, incluso en el entorno de Big Data, necesitas hacer un modelo. En el análisis de entorno de entorno de series temporales clásico, simplemente tienes hacia dónde ha ido y con esto clavas con una precisión lo que va a pasar eh, con mucha frecuencia y si es ese modelo y vas metido más variables, por ejemplo, no es lo mismo que juegue el Madrid contra el Atleti que Madrid contra el Borussia, se va a colapsar, sí, pero es que con el Borussia a lo mejor se colapsa más, ¿No? por ejemplo, por poner un ejemplo. Uh, entonces bueno para hacer predicciones yo los modelos causales no tengo nada seguro que los necesite ahora los necesito para otras cosas pero no para, para hacer necesariamente predicciones es cierto que si yo conozco el esquema de causas o la estructura de causas esto me va a ayudar a la predicción como os he dicho no es lo mismo volumen real madrid que real madrid atlético de madrid uh, no lo es entonces bueno cuando fijaos que el tópico de esta charla es cuando yo tengo datos temporales, porque lo que os he contado anteriormente en, en, con la metodología econométrico-estadística habitual, se utiliza esto que os he dicho de las causas si alguno estaba interesado de los, de los efectos uh, de experimentos naturales, esto no necesariamente se utiliza el tiempo como variable explicativa, sino que se utiliza en otras cosas. Entonces, dentro de, de, de las series temporales, que es de lo que estamos aquí ahora hablando, de las series temporales, efectivamente, yo el conocer una serie de relaciones estudiadas y comprobadas teóricamente me va a ayudar a mejorar el modelo, pero no puedo pedirle mucho más de eso, porque no es fácil uh, hacer un modelo bueno. Entonces, si tenemos que hacer predicciones de corto plazo, pues lo que vamos a utilizar son, generalmente, análisis univariante de series temporales, incluso multivariante, pero solo con ánimo predictivo, no con ánimo interpretativo. Con esto, con un análisis predictivo, no podré saber cuál es el impacto de subir un 2% el impuesto sobre el tabaco sobre la población que está fumando. Pero sí que puedo saber cuánta gente va a fumar. Puedo saber no cuánto impacta el impuesto, pero sí más o menos saber el desarrollo de la, de la población. Luego, hay dos mundos. Uno es explicar y otro es predecir. Yo los separo mucho y en economía han de estar separados. ¿Se pueden unir? Hay puntos de conexión, sí, pero depende cuál sea mi énfasis. Si tengo que hacer predicción, si, voy a, si veo que la gente por la calle va con paraguas, lo más probable es que yo salga a la calle con paraguas. Esto es predicción, predicción en base a lo que estoy observando, no es una explicación. No pongo en un modelo las condiciones, las condiciones atmosféricas y modelizo entonces cuál es mi comportamiento frente a eso, sería modelo causal. Entonces, esto hay que tenerlo muy en cuenta cuando estás trabajando con causalidad. ¿Hasta qué punto quieres llegar, ¿no? O cuál es el objetivo último de, eh, de, de lo que estás haciendo. Bueno, como os he dicho al principio, yo lo que quiero es, es medir, ¿no? Medir la causalidad. Y junto conmigo, muchísima gente que está preocupado por estas cosas. Eh, me pregunto, ¿hay una sola. Una, ¿existe una medida única para.? A la causalidad, hay una forma única para medir la causalidad, porque entonces esto sería muy cómodo. La cuestión es que, pues no. Y la aproximación que domina es la aproximación probabilística. ¿no? Si X ocurre, entonces uh, la probabilidad de que ocurra ahí aumenta. Bueno, pues si ocurre esto, podemos pensar que hay un cierto grado de relación. Y esa relación puede ser causal. ¿No? Si ocurre un evento X, entonces la probabilidad de que ocurra ahí aumenta. Por ejemplo, si uh, se incrementa el precio de la gasolina, o de la fuente que mueve los, los coches, entonces las emisiones de, de carbón uh, no tienen necesariamente que disminuir. Pero lo más probable es que lo hagan. Hay otros factores que que lo explicaran, ¿no? porque si sube el precio de la gasolina, pues significa que los coches, aunque sea un bien elástico, un bien bastante inelástico, aún así tiene cierto grado de, de relación inversa y, por lo tanto, eso quiere decir que, sin duda, pues eh, habrá menos coches en la carretera, porque cuesta más moverlos y menos transportes y, por lo tanto, eh, la emisión de, de, de dióxido de carbono pues estará, estará más controlada, o sea, menos, ¿pero es seguro no? pero sí que podemos intentar establecer una relación causal. Las primeras personas que desde el punto de vista de la estadística se encargaron de estudiar este tipo de cosas es, es eh, SUPES uh, y pone una serie de condiciones. Dice, un evento X es causa de un evento Y si concurren estas tres cosas. Uno, si X ocurre antes de Y. Esto es muy importante porque es difícil que realmente uh, sea al revés. Si una cosa es causa de otra, es bastante natural que tenga que haber una prelación temporal. Pero fijaos que esta prelación temporal, esto es porque estamos en el dominio del tiempo. Pero si yo estuviera, estuviera en el espacio, en el espacio de superficie geográfico, también puedo decir una cosa, y es que... Puede haber una relación espacial causal, que no se dé en el tiempo, o sea, sí si todo se da en el tiempo, igual que todo se da en el espacio, pero... Si una cosa está próxima a otra y en un sitio ocurre una cosa y en esta que está al lado no, hay algo que aunque esté muy cerca yo no estoy capaz de, de diferenciar. Y al contrario, si cuando veo, un imaginaos una plantación, si cuando veo un tipo de, de estoy con tomates, y, y lo que veo es un tipo de, observo algo que me está generando que la rama de tomates o cerca de la rama de tomates tiene una enfermedad, entonces, como está próximo, la causa de que el tomate este no crezca es esta enfermedad. También está en el tiempo anteriormente, pero también hay una proximidad física, entonces las proximidades físicas pueden incluso ser importantes en este, en este sentido. En todo caso, es difícil contemplar que desde una perspectiva temporal no ocurra eh, X, debe ocurrir antes que Y si X realmente es una causa. La la probabilidad de que X eh, no, no puede ser cero, ¿no? eh, porque entonces esto es que este evento no tiene masa de probabilidad y por lo tanto no va a ocurrir nunca. Eh, esa es una condición medio técnica. Y luego está esta, que es que la probabilidad de que ocurra ahí dado X es mayor que de, que, de la de que ocurra ahí únicamente. Es decir, que en presencia de X aumentan las probabilidades de que suceda ahí. Entonces, esto es, a mí es una definición que me deja bastante cómodo. Eh, de hecho, tiene muchas críticas. Cuando un estadístico se inventa una definición de probabilidad, hay un filósofo que contesta diciendo, pero esto no recoge... Y es verdad, no lo recoge. Se ocurren cosas que no recogen. Pero, más o menos, sí nos serviría para intentar hacer una medida de esto. ¿Vale? Entonces, haciendo esta medida, haciendo esta medida, lo que sí me gustaría eh, eh, trabajar es en en que justamente en esta noción de, de subs, es en la que, de hecho yo descubro subs por Granger, es la que Granger hace referencia, de alguna manera, en su concepto de causalidad. Es lo que subyace a su concepto de causalidad. Uh, Granger dice, un proceso XT, el T para recordarnos que es temporal, causa otro proceso Y, si los valores futuros... Que tome la variable y, se pueden predecir mejor utilizando valores de x y de y, valores anteriores de x y de y, que solo utilizando valores anteriores a y. Fijaos que antes he hablado de predicción. ¿no? Y si me quedo, me quedo con la segunda parte, me quedo solo con los valores uh, posteriores de y, esa es la colección de todos los valores anteriores de y, este tipo de letra, ¿no? Sería y menos 1 Uh, y t-2, menos así hasta un momento determinado, hay que poner una k aquí, la que sea. Si yo me quedo con este conjunto de información, yo desde aquí puedo hacer una buena predicción. Y Granger dice, muy bien, tú puedes hacer una buena predicción, pero lo que me interesa es, ¿podrías predecir mejor si además de considerar este conjunto de información y, metes otro conjunto de información? Que es x, y coges los valores anteriores de x, puesto que, primera premisa de subs, es la causa antecede al efecto. Si yo cojo valores anteriores de otra variable x, ¿puedo mejorar mi capacidad predictiva? Si la respuesta es que sí, te apostaría que es una causa. No está mal, porque encaja con esta tipología de subs de la probabilidad de que ocurra, porque además es útil para la predicción. Entonces, bueno, básicamente eh, el, el test de Greiner es muy sencillito. Tú te coges un modelo de esta forma, que veis aquí, es un modelo con una constante, variables retardadas de la variable que pretendes explicar, con unos coeficientes dependientes de los hiperplanos que hay aquí, y aquí tienes otra variable, que son las variables x, que estas que potencialmente van a ser causa, uh, también explicadas y entran de forma lineal en la ecuación, y entonces la hipótesis nula de, de Granger es, decimos que x no causa en el sentido de Granger, Granger provoca tanta reacción en el mundo de la filosofía, en el mundo de la ciencia en particular, que ya le definen causalidad tipo Granger, bueno, y así se llama, Granger Causality, y venga Granger Causality por todos lados. Entonces, lo que dices es, es realmente, si x no causa y, entonces tiene que suceder que, eh, que los errores, la suma de errores al cuadrado de este modelo de aquí versus la de este, haya Casi no haya diferencia. ¿no? Entonces, si estos fueran cero, que esta es la forma reducida de este, ¿no? En la forma restringida, porque aquí todos los betas son 2 son cero, pues Grein, veis que esta, lo entendéis, ¿no? Esta parte de aquí es esta. Luego los errores son distintos porque los errores ahora incorporarían una masa entre ellos estos de aquí, en casa de que fueran. Vale, Y entonces, bueno, pues lo que, lo que se hace es la suma de errores al cuadrado de un modelo menos el otro por, eh, por esto n es el número de observaciones, 2 por l es el número de retardos que utilizas, dividido entre la, la suma de, de errores al cuadrado por l, esto se distribuye, esto se distribuye como una f con esos, con esos parámetros. En caso de esto es lo menos importante, lo importante es la idea que se le ocurre al tipo este de, de medirlo así. Uh, en caso de que no exista causalidad en, ti, en el sentido de Granger, que no me ayuda a predecir mejor. En el caso de contemplar esta variable, no predigo mejor. Entonces, casi no tiene que haber diferencia en, en un apoyo y en otro, por eso esto se va a comportar un poco de esta manera, ¿no? Bien, pero claro, esto no excluye un problema típico, que es, si tú tienes dos variables, puede ser que tengas una tercera. Y esa tercera sí si te está incidiendo sobre la segunda. Y entonces está la segunda variable, esta realmente está siendo afectada por otra variable, y entonces no la pillas. ¿no? Volveré sobre esto en de un momento. ¿Por qué Granger tiene este impacto científico? Según mi opinión, esto no lo he visto en ninguna parte, según mi opinión. Como os he dicho al principio, si yo cojo economía y finanzas, Granger aparece mucho, pero es que si cojo science como dominio científico, aparece más. Entonces esto a mí me perturba positivamente, ¿no? Porque aprecio mucho el trabajo de Granger, pero te vas a climatología, te coges journals de climatología y es de, de las cosas que más aparecen eh, es Granger. Uh, en neurofisiología también aparece y entonces que aparece y hay gente que intenta hacer modificaciones del, del trabajo de Granger, adaptándolo a escenarios no lineales, eh, a escenarios de causalidad simultánea. Eh, ...cosas que ocurren simultáneamente, se tienen que dar simultáneamente y no hay una prelación temporal... ...bueno, este tipo de cosas se intentan hacer, ¿no? Para mí, y me pregunto, ¿por qué tiene este impacto Greiner? Pues para mí es por eso que tenéis ahí, porque conjuga tres cosas a la vez. En su modelo, en el modelo de este de aquí, tiene una explicación causal. Fijaos que conjuga una explicación en forma de serie temporal, por aquí... Con una explicación causal por aquí, por aquí puedo meter más variables, ¿eh? no, no solo esta. Y aquí tengo una explicación causal, me dice, es que esto, me está me estar metiendo dos realidades que para mí eran antagón, no antagónicas, pero era, estaban claramente separadas, las conjuga en un mismo concepto, de forma lineal, sencilla, sí ya, pero conjugadas, todo lo que tú quieras. Eh, luego me dice, me, es capaz de decirme hasta qué punto la X explica la Y. Y encima, y este ya es lo que creo que lo, lo redondea, y encima te hago predicción. Si metes esta variable encima, haces predicción. O sea, justamente lo que decíamos antes cuando he empezado la sesión. Decía antes, la causalidad, el conocer el esquema de causas no siempre va de la mano de la relación, del de, de, de, esquema de causas o la relación de causas no siempre va de la mano con el modelo univariante explicativo para hacer predicción. Bueno, pues Granger lo mete. Entonces, utiliza esta herramienta tan sencilla que es un test tipo F sobre un, arma, un, un, un armazón lineal, ahora explicar un poco más de la linealidad, y conjuga las tres cosas, causalidad, ser capaz, por lo tanto, de explicar causalmente y encima hacer buenas predicciones. Luego, con un solo golpe, con un solo test, con un solo clic, eres capaz de meterte, trabajar esto a la vez. No hay ningún otro test que haga esto. Hay toda la variedad de test de Granger, todas las sucesivas variaciones que existen de Granger, pero no hay ningún test que se meta eh, con tanta sencillez en, en esto. ¿no? Quizás eh, la ventaja de esa sencillez es que era el primero que lo hizo, en este sentido. Claro, hay una serie de críticas. Lo primero es, ya, pero es que Granger supone que, supone que, el, modelo, que el mundo es lineal. Esto no es cierto. No es cierto porque o no es enteramente cierto. Que el modelo este que tenéis aquí sea lineal, que el modelo este que tenemos aquí, a ver si me pilla, sí, que el modelo que este que tenemos aquí sea lineal no significa que el mundo se pueda aproximar, uh, si sí, la no es muy grande, en ciertos intervalos uh, sabéis que la mejor aproximación por el, por el polinomio de Taylor podemos hacer aproximaciones lineales muy buenas. Luego la linealidad, no suponer linealidad, y eso que yo soy defensor de la no linealidad, pero no suponer, decir que lo que tengo es una aproximación lineal de las. Aquí lo que estoy diciendo no es que esto suceda aquí, aquí. No estoy diciendo que este output de aquí suceda como consecuencia lineal de esto. Parece que lo estoy diciendo, pero yo lo que, estoy, lo que os quiero contar es que aunque parezca que sí, lo que estoy diciendo es, recordad la diapositiva de explicar. Lo que yo procuro es explicar. ¿Hasta qué punto esta I de aquí es explicada linealmente por esto? No estoy diciendo que esto se haya generado linealmente. Estoy diciendo hasta qué punto soy capaz de explicarlo linealmente. Y linealmente quiere decir que localmente sí que lo puedo explicar. A lo mejor, en plan grande, no. Ahí sería mejor de una estructura no lineal. Pero en, un, en una circunscripción pequeña, la aproximación lineal es muy buena. Y entonces, esto lo que me dice es linealmente cuánto puedo explicar de esto. 10 minutos, sí. Ahora sí que voy a volar, porque esta era la parte más interesante. Vale, quedan muchas diapositivas. Bueno, ¿qué otras cosas tenemos? En física, uh, ¿Qué otras tecnologías hay para estudiar la causalidad? Que os pueden interesar, ¿no? Si os interesan mucho, todo esto lo, está en un trabajo que le puedo entregar a José María de un capítulo de un libro, que no merece la pena que la biblioteca tenga el libro, pero el capítulo para que le interese yo te lo paso para que lo tenga, porque están todas recogidas. Eh, pues estas técnicas que hay aquí, eh, información mutua condicionada, predictores locales, Nearest Neighbors, que es una técnica muy habitual de hace muchos años, Mutual Nearest Neighbors, so, estas son, to, son todo técnicas que han salido al calor de, eh, del esquema de Granger, ¿no? del esquema este que Granger piensa de, en torno a la predicción. Entonces, cuando tú estás con un mundo que es muy, no, es muy no lineal, a lo mejor sí puedes encontrar ventajas y entonces aplicas este tipo de aproximaciones. Pero es que realmente este tipo de aproximaciones, la idea subyacente sigue siendo... Sigue siendo la idea de Granger. No es el test de Granger, es la idea de Granger, de conjugar estas tres realidades. En economía, ¿por dónde han ido los tiros? También algo en física. En economía, los tiros han ido por utilizar integrales de correlación. Uh, este se llama, uh, es un test que se conoce como test de Hempstein-Jones. Y entropías condicionales. La entropía condicional, bueno, pues te permite esta aproximación donde no quieres asumir que el mundo es lineal, no tienes por qué asumirlo y a priori dices el mejor de todos. Uh, pero claro, sin duda, detrás de casi cualquier, sobre todo de estos, detrás está que está Granger y además es la aproximación dominante en la ciencia, por estas condiciones que os digo. Y entonces ahora os voy a contar, en estos 10 minutos que me ha dado José María, extras, os voy a contar un test para que compitamos contra, para competir contra Granger. Yo cuando hago un test me lo tengo que pasar bien, y una forma de pasármelo bien es ganar a alguien. Entonces, lo que he hecho es un test que pueda ganar a Gringer en ciertos escenarios, ¿vale? Bueno, el test uh, se basa en lo siguiente, bueno, esto no lo voy a contar, porque esto se basa en las, en la, en las críticas comunes, supongamos que el mundo, es, que el mundo no es lineal... Uh, supongamos que no conocemos ni el modelo lineal potencial ni el modelo uh, no lineal potencial que detrás de los datos. Consideremos que solo tenemos los datos, como si fuéramos súper justos. Solo tengo los datos, mentira. Tienes los datos y mucha más estructura en tu cabeza. Realmente la tienes, aunque no te lo creas. ¿no? Simple, y, te va, y te va a condicionar un poco la, la investigación. ¿Y entonces qué podemos decir sobre causalidad? Entonces lo que vamos a hacer es un test uh, no paramétrico. Ya había dicho José María que me gustan las cosas no paramétricas para relaciones eh, causales. Y yo quiero que me que, que sea capaz de trabajar con las lineales y con las no lineales. ¿Y por qué quiero esto? Porque es que con las lineales lo hace también Granger, que si le quiero ganar, le tengo que ganar en las no lineales. ¿Vale? Hay que saber dónde uno puede ganar y dónde no. Entonces, en ese sentido, voy a utilizar algo que José María, si no os ha contado todavía, en algún momento os contará, que es la dinámica simbólica, que es la entropía de permutación y, bueno, aquí os iba a contar un poco de en, qué, en qué se basa todas estas cosas, pero eso se las dejo a José María, que se la sabe mucho mejor que yo, que básicamente viene a decir que eh, la dinámica simbólica viene casi desde, eh, desde este año y es Morse, el del código, el que la empieza incluso a utilizar. vale Pero bueno, esto para otra charla. bueno Aquí es os iba a contar que, bueno, que ha tenido mucho éxito el, el, el análisis de, de la dinámica simbólica y una de las personas que más sabe de esto es precisamente José María Amigo. Uh, y entonces, pues os voy a pasar a contar directamente el test. Esas son ventajas del test. Los test que están todos basados en dinámica simbólica son muy fáciles de hacer, en el sentido de que computacionalmente van muy rápido y se programa muy bien en R y en MATLAB, son simples, se caracterizan por tener una fuerza, una fuerza potencia estadística y eh, el único problema que tiene en este sentido es que cuando estudiéis dinámica simbólica, que yo os animo a que lo hagáis, a mí me gusta mucho eso, eh, es como si tú estuvieras haciendo una reducción de la realidad, estuvieras categorizando la realidad dentro de unos esquemas que son los patrones ordinales. ¿Vale? Pero esto no quiero entrar en detalle porque es que de verdad es que para el test no es lo importante. Entonces, es como si vosotros tuvierais... A mí me gusta contar esto de los símbolos de la siguiente manera. Tú tienes tu serie temporal que, son, que viene del mundo real, en el sentido real, de los números reales, en el continuo real. Y lo que haces es transformar el continuo real en unas categorías. Y esas categorías son símbolos. Entonces, tú todo lo que ves lo simbolizas. ¿Y qué ejemplo, qué ejemplo utilizo para esto? Cuando yo pierdo las llaves de mi casa, no busco el concepto de llave. Una llave es algo metálico que tiene una serie de muescas, esto no lo busco. ¿Tengo la definición precisa de mi llave de casa? Sí. Lo que busco es un símbolo de mi llave, algo que me recuerde la llave. Para mí eso es un símbolo, hasta cierto punto. ¿vale? Entonces, uh, esto es cómo se construyen los símbolos de, en un mapa de, de simbolización, y esto es sobre algo que había pensado en contárselo especialmente a José María, pero lo dejaré para más adelante, que es este F1, luego te diré por qué. Y entonces os, os paso a, a contar el, el test. ¿no? Bueno, se basa en entropías condicionales de permutación y yo quiero que veáis especialmente... Aquí tengo dos, dos conjuntos de información, que esto es este de arriba, que se dio rara la otra diapositiva. Este es un conjunto de, de información parecido a este y este es el referido el que estaba aquí y con esos conjuntos de información yo tengo que ser capaz de saber si la y y la x están relacionadas. ¿vale? Hasta ahora es lo mismo que teníamos, que os había contado, solo que la tecnología que voy a utilizar es no es Granger. ¿vale? Entonces, la tecnología que utilizo es esta. Estos son entropías. ¿vale? Entropías eh, en este caso, entropías de permutación, condicionadas a distintos conjuntos de información. Y mi hipótesis nula es que la e, igual que Granger, que la X no causa, en el sentido este de información que me va dando la, la entropía, no causa la Y. Si X no causa la Y, entonces, es, al, al tener en cuenta el conjunto de información en términos de entropía, en términos de, de símbolos que me ofrece X, no debería haber mucha diferencia entre la entropía computada aquí, esta entropía condicional, y esta entropía de aquí. O sea, el hecho de tener, si x no causa y, el hecho de contemplar x en términos de entropía tampoco debe tampoco debe aparecer, porque la entropía es una medida de la información, entonces estoy midiendo información que no sé si es lineal o no lineal, pero estoy midiendo información. Luego, este diferencial de aquí, este diferencial de aquí en caso de que no hubiera relación causal, Debería estar cerca de cero. Y en caso contrario, por los he puesto en este orden, tendría que ser mayor que cero. Entonces, esto es lo que implemento estadísticamente. ¿Y cómo lo hago? Pues no hay una distribución asintótica como en el caso de Granger, y entonces lo que tengo que hacer es una técnica, utilizar una técnica que habéis estudiado, que es el bootstrap estacionario. ¿Vale? Hago bootstrap estacionario para asegurarme que las dos series que pueden tener estructura en sí mismas. Pensad que tengo dos series. Esta serie y esta serie dentro de ella puede, puede tener una relación, puede, estar, puede ser un proceso relacionado internamente, pero yo lo que quiero saber es si, si ese proceso relacionado internamente está relacionado con este, aunque este también está relacionado con el mismo. Lo que quiero saber es hay que cruces, ¿vale? Esto es el reto, un poco. No sé si me entendéis. Yo tengo una serie, me genero una serie y me genero otra serie. Las dos series tienen un proceso causal, por así decirlo. Las dos series pueden ser procesos autorregresivos. Pero esas dos series no tienen que ver una con la otra. Lo vais a ver ahora. Bueno, y aquí utilizo un, eh, hicimos un teorema para comprobar cómo, de, cómo, rete, cómo eh, pillar este K de aquí. Cómo saber cuál era. Que lo que hace es que busca, localiza entre todos los K posibles el de mínima entropía. Y ese es muy bueno para construir. Eh, entonces, fijaos los modelos que utilizamos, esto, y, y esto aquí le, es lo último. Aquí tengo un modelo, tengo ruido blanco y ruido blanco independiente de este, ¿vale? Este es un modelo. Aquí, como veis, no hay ningún tipo de relación causal. Sin embargo, en el segundo modelo que tenemos aquí, aquí tenéis un AR1 y aquí tenéis otro AR1, pero son ar 1 independientes. Luego tienen estructura dentro de ellos, pero las estructuras no son no tiene nada que ver una con la otra. ¿Vale? Como sois de estadística y esto, esto no paso rápido a de decir lo que es un AR1, porque esto lo sabéis. Eh, el proceso, el Data Generating Process número 3, lo que hace es. Uh, es un modelo bivariante. ¿no? Tenemos aquí, uh, está, aquí tenemos dos variables que lo están explicando, pero aquí ya tenemos relación, ¿veis? Aquí sí hay una relación causal de tipo estacionario. Las relaciones causales pueden ser estacionarias o no estacionarias. ¿Qué ocurre? Que Granger tiene que ser estacionario, porque si no es estacionario, se le engaña. Granger solo funciona en el mundo estacionario. Si el mundo no es estacionario, confunde las cosas. De hecho, eso es lo que ocurre en el 4. En el 4, lo que tengo es un modelo causal donde... Este, esta parte del modelo que entra aquí con, con desfase temporal 1, con un parámetro 0,3, esto es una serie integrador de 1, ¿verdad? Luego, esa serie integrador de 1 tiene una memoria del carajo y tiene un arrastre muy fuerte sobre esta. La cuestión es que es causal, pero este no es no estacionario. Después tenemos el, el DGP5, que es un modelo eh, estable no lineal, generalmente eso se le llaman bilineales, cuando están estos aquí, es la forma en la que entra con este todo regresivo entra aquí y fijaos que este tipo de modelos son los que vuelven locos a los de teoría del caos porque eh, este tipo de modelos mmm, ocurre que se que, que se confunden con resultados parecidos a los que sale en la logística en, en fase 4, ¿no? en, en parámetro lambda igual a 4 entonces salen cosas muy raras y luego Trabajamos sobre este último de aquí. Fijaos, este es peculiar, porque este lo que parece es que no tiene ninguna relación. Sin embargo, la relación que tiene este modelo, entra en la varianza. Es decir, en la media, lo que nosotros observamos en la media de estos dos procesos, en la media, no hay relación ninguna. En la esperanza condicionada media. Tengo la esperanza condicionada media de un proceso y la esperanza condicionada media de otro, y no tienen relación. Pero las varianzas sí. Entonces, la relación se produce en el segundo momento del modelo, no en el primer, mo en el primer momento. Por lo tanto, yo lo que si cuando lo observo, visualmente no veo relación causal. Pero las varianzas, la varianza de uno viene explicada por la varianza de otro. Eh, luego sí que hay causalidad, pero no, no en el primer momento, no en la media condicionada, sino en la varianza condicionada, es donde está la, la relación causal. Uh, estos son los resultados de control para saber si empíricamente el tamaño del, del test está bien hecho, con este método de bootstrap estacionario que os he dicho, y bueno, parece que más o menos sí. Los dos primeros procesos son, uno no tiene estructura en sí mismo y el otro tampoco, están totalmente no relacionados, pero el segundo, recordad, que eran dos ar 1 independientes. Por lo tanto, el test me tendría que decir que, efectivamente, bajo la hipótesis nula, a un nivel del 5% rechaza aproximadamente el 5%, ¿Vale? y esto lo tengo Hecho para 250 datos, 500 y 2000. Estos son los tamaños muestrales, entendemos esta diapositiva, ¿verdad? Esto quiere decir que estoy trabajando sobre seguro, que más o menos cuando digo que voy a rechazar, que me puedo equivocar en cometer error tipo 1, cuando lo fijo al 5%, más o menos lo fijo al 5%. ¿Vale? Eso es lo que nos quiere decir esto, porque si no perderíamos parte de la inferencia estadística, que es importante, el control del error tipo 1. Una vez que sé que tengo controlado, para estos ejemplos, el tipo 1, paso a ver qué ocurre con, los, con la potencia del test, ¿no? Y voy a competir contra Granger, eso ya os lo había dicho, y si me deja pasar, contra Hymstra y Jones, que es un test basado en integrales de correlación, la integral de correlación es una cosa de Grasberg y procacha que también bebe de la física, que, que tiene una serie de problemas, pero bueno, eso no importa, y, y después bueno, pues lo que vamos a, es a poner nuestro test, ¿no? Uh, este, le llamo delta. Aquí tenemos lo que ocurre con esos procesos y las distintas potencias, ¿no? entonces observo varias cosas. Primero, que si el mundo es lineal, a Granger no le gana nada, nadie, ni Himstra y Jones, ni por supuesto nosotros, que tenemos un nivel de potencia con 250 datos, la entropía de permutación y derivados, necesitan muchos datos para sacar información, con poquitos la cosa va a regular. Eh, entonces, bueno, nosotros con 250 datos no tenemos nada que hacer, a medida que aumenta el número de datos y el mundo es lineal, fijaos que este es el escenario preferido de Granger, porque el mundo es lineal, entonces es lógico que Granger lo, lo clave, es que no puede ser de otra manera, pero si me voy al DGP4, que, os, que si os acordáis es el que incorporaba ahí un elemento crítico, ¿No? Pues aquí nosotros con 250 datos tenemos una potencia de 44%, Granger se queda en 11, pero lo más importante es que, bueno, Himstray Jones mejora un poquito porque este, eh, aunque sea lineal, el problema que tiene es que no es estacionario, pero fijaos qué ocurre, a medida que aumenta el tamaño muestral, los otros dos tests, Hymstray Jones y Granger se quedan estancados. O sea que, por mucho que yo aumente, ellos están haciendo números parecidos, 11,5, 11,4, 11,4, 24,4, 22,1, 19,8. Sin embargo, nosotros nos disparamos al 100% de potencia. ¿Por qué? Pues porque es mucho más sensible eh, la entropía de permutación, que es lo que subyace aquí dentro, y es de, ese diferencial de entropías condicionadas, que lo que están midiendo estos mundos de aquí. En el DGP5 volvemos a estar aquí... Por encima, estamos por encima, estamos por encima, ellos es como si hubieran alcanzado, especialmente Greiner hubiese alcanzado un nivel umbral en torno al 60%, incluso cogiendo más datos, baja. no Eso no quiere decir que baje siempre, pero esto es lo que queda. Y si la estructura está en la varianza, que eso es difícil de pillar, ¿eh? pensad que reproducir los dos modelos y solo analizáis la media de la serie y no, no, no veis nada, os decís que son absolutamente independientes, pero si veis la estructura de varianzas, sí. Por eso se estudian los modelos GARCH en finanzas, que imagino que nos habrán dado. Fijaos aquí, tenemos con pocos datos, 41%. Él está, Granger y Himstra, están en niveles nominales de hipótesis nula. 5,2, 5,2. Y nosotros ya en 500 nos vamos a 76 y en 2000 nos vamos al 100%. Eso quiere decir que incluso si hay mmm, dificultades en la varianza, somos capaces de eh, controlarla. Y luego esto lo hemos aplicado, pero ya no os lo voy a contar, lo hemos aplicado a una serie que ha sido súper estudiada, que es la relación que existe entre eh, el volumen negociado en un mercado de valores y volumen y precio. Eh, lo que queremos saber es si el precio, el precio causa el nivel de volumen registrado en un mercado o si es el volumen de mercado el que genera el precio. O si son las dos cosas a la vez, es un proceso recíproco. Por eso se han cogido siempre dos variables que no puedan entrar muchas otras en, en, en medio. O sea, la pregunta es la siguiente. ¿Qué es lo que causa? ¿El precio está causando que haya mucho volumen negociado? ¿O es el volumen negociado el que hace que tenga, las, explica las variaciones de precio? Si os cogéis mercados en el móvil, os cogéis mercados que podéis hacer el seguimiento del mercado financiero en el acto, normalmente los gráficos de mercados os ponen dos cosas. Una, que es por dónde va la serie, si es mercado, mercado directo, por dónde va la serie, y abajo, o en, la, en el mismo gráfico, salen unas barritas que están indicando el nivel de volumen, indican los volúmenes. Entonces, lo que estoy haciendo son esas series, volumen y precio. ¿Es el precio el que causa el volumen o el volumen causa el precio? O las dos. Y entonces hemos aplicado esto porque esta ha sido una serie súper estudiada. Y resulta, bueno, los resultados son que Granger dice que no, que no hay eh, relación, en, en, eh, o sea, en, en los residuos de un bar no hay relación, eh, hay, perdón, si hay relación causal en un solo sentido pero no en el otro, y nosotros encontramos que hay relación en los dos sentidos, que hay una relación de bidireccionalidad en la causa. ¿Por qué me fío más de nuestro resultado? Porque si hay algo que es bastante no lineal es el mercado financiero, eh, y más el comportamiento de la variación de los precios, por lo tanto, en ese sentido, como hemos visto por los resultados anteriores, que somos más potentes que Granger, si hubiera una relación no lineal, Granger no la pillaría, y nosotros sí la pillamos. De ahí, eso es solo un paso, luego habría que modelizarlo, pero esto nosotros no lo hacemos. Uh, aquí no acaba la charla, pero es el momento de acabar. Muchas gracias. <risa>